Ya queda claro que los hijos son responsabilidad de todos y todas, no, no no son solo responsabilidad de padres biológicos a veces tan quebrados como sus propios chicos, tan desabrigados como ellos. Y a los que hay que ayudar en la crianza y que la crianza es comunitaria. Eso nos dio lugar a una gran movida política, por supuesto no puedo dejar de nombrar a la figura de Alberto Morlachetti como el gran... Eh, la gran figura, el gran referente político del periodo que fue tan consultado por, por Ana Goitia de Cafiero y que dio lugar al surgimiento de las casas del niño y de, y de los del programa de pequeños hogares para desterrar a los institutos de menores cuestión que, que está a mitad de camino todavía Así. dio lugar a la derogación de la ley del patronato una cantidad de pasos que se dieron ¿qué quiero decir con esto? que el movimiento nace como un actor político busca la política para incidir en la realidad. No se queda solo con la acción social barrial, aislada, fragmentada, sino que busca la unidad para ir por la acción política. Eso dio lugar a que muchos de nosotros hiciéramos nuestros primeros pininos en la política, en este movimiento, yo tenía 23 años cuando empecé a estar en el movimiento, ¿no? Con grandes responsabilidades dentro del movimiento, pero te, te, pongo en contraposición la edad, ¿no? Éramos dirigentes juveniles, que nos formamos políticamente en el derrotero de nuestras vidas muchos de nosotros eh, actuamos en política y en definitiva eso me llevó a mí a ser diputada nacional yo no llego a ser diputada nacional por las organizaciones de los chicos del pueblo yo llego por otras por otros caminos por otras militancias pero por supuesto eh, cuando juro juro por los chicos del pueblo porque esa es mi identidad territorial y mi identidad de, de, de, de, eh, como gran comunidad política Ahora, cuando llego, llego con proyectos de ley de, de fortalecimiento de las respuestas comunitarias, de derogar los trámites engorrosísimos que tienen las organizaciones, llego para eximirnos de ganancias, llego para que se reconozca y se regularice a sus trabajadores. Ahora, por supuesto que con mi volumen no, llega, no, no, no se llega, hay que tener más volumen para instalar esa agenda y demás, y por lo tanto no hay que desmovilizarse. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la nuestra es una larga marcha política, es movilización alrededor de, un, eh, de, de nuestras banderas, y eso eh, lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísima militancia, eh, la verdad que a partir de lo que estamos hablando, yo invito a todas las organizaciones que están en temas de niñez a meterse muy fuertemente en política, en nuestra comunidad de organizaciones, en otras redes, donde quieran, porque hay que tomar el ejemplo de lo que lograron hacer las mujeres cuando depusieron, eh, digamos, la, la, la, la, la actividad más eh, fragmentada y salieron todas juntas detrás de tres consignas. Creo que en niñez hay que hacer algo similar. Eh, por supuesto que... Eh, ¿Y en siempre... economía se puede hacer eso? Se la tiro, digo, en la política económica más estructural, ¿se puede eh, pensar en una acción que diga, bueno, a ver si tenemos en la política económica la agenda de los barrios, de las organizaciones, las urgencias, la necesidad de reactivar el consumo, el trabajo, que es lo que se demandó fuertemente desde, desde bueno, desde la carta de la vicepresidenta hacia un montón de expresiones. Bueno, vamos, vamos, de a ese, vamos a ese tema, vamos a ese tema. Yo creo que nosotros asistimos tanto en las elecciones como en durante toda la semana a, a una discusión política muy de fondo muy de fondo eh, primero los resultados electorales demostraron un desencanto con las respuestas que estaba dando la política sea por la vía de, del voto a otros eh, que no, no representan claramente no representan los intereses populares o sea por la vía del voto en blanco o la vía de no haber ido a votar así es eh, de hecho, cuando uno analiza en fino los números, hay un abandono del voto al peronismo. Y eso es algo que el peronismo no se puede perdonar. No se puede perdonar. Es revulsivo para el peronismo dejar de ser la voz de los que no tienen voz. Es absolutamente revulsivo. Va en contra de su ADN. O sea, lo abandonaron los propios, los que lo hicieron grande. Eh, esto tiene muchas explicaciones seguramente hay un hay un grupo juvenil que no, no, no abreva la memoria del peronismo pero la verdad es que el peronismo se basa en realidades efectivas no en memorias por supuesto que eh, eh, el, su historia lo hace grande pero lo que lo hace grande al peronismo son sus realidades en sus eh, eh, sus realidades efectivas en cada presente de la historia no uh -huh. y eso no está eso no está, resulta evidente que no está. Por supuesto que hay una pandemia de por medio, una pandemia previa que fue el ajuste del liberalismo, una deuda enorme que si no cerrás con el FMI, por ejemplo, es inviable el presupuesto del año que viene, que es un presupuesto que prevé el, pre el perdón de 19 mil millones de dólares por parte del FMI. Ya estamos claro. en una encerrona tremenda. Ahora, mm -hmm. ya, ya, yo te entiendo peronismo, te entiendo que estás en una encerrona. Ahora, seguir representándome a mí en la encerrona. Yo te voto para que me representes en esta encerrona. Dame resultados bueno. en esta encerrona. A ver, es peronismo, es bilardista, discúlpenme. Es resultadista. Claro. Yo, yo quiero un peronismo que me dé resultados. Eso dio lugar a toda la revolución de la semana. No se las voy a contar yo. Uh -huh. Pero me parece que la carta de la, de, de, de la vicepresidenta bueno, no es, no es una metáfora. O sí, es una carta sobre la mesa. O sea, es esto lo que se está discutiendo. Señoras y señores, de cara al pueblo les cuento. Lo que se está discutiendo es cuál es el modelo. El problema es la economía real. No llegamos a fin de mes. Y en mi caso, que soy una asalariada privilegiada, no puedo cambiar la goma del auto... No puedo hacerle los grandes arreglos, o los pequeños ni grandes arreglos que necesita mi auto, un auto modelo 2011, a ver, ninguna... Sí, claro. Eh, eh, digamos, sí, sí, estoy sí. hablando de cosas que le pasan a, a, a muchísima gente. Voy con mil pesos al supermercado y me traigo una bolsita. Eso no da para más. La inflación es galopante. Sí. Entonces me parece que esa realidad vino muy fuerte a instalarse eh, todo bien con el resto de las agendas. Por Dios, yo estuve siguiendo la agenda de la ciencia y la tecnología, que obtuvo sí. un, una ley de financiamiento fantástica. Todo bien con la agenda de las vacunas y la gestión de la pandemia. Fue la verdad que una agenda muy, muy. Eh, valo, eh, eh, que uno, no Exitoso, elogio, sí. sí ha ah, sido sí, un meritorio, pero, por lo menos en meritoria, cuanto a los resultados. El Estado nos cuidó, el Estado mm. estuvo presente. Eh, todo bien. Ahora, la verdad, que no llegamos a fin de mes. Claro. Y me parece que lo que hizo la carta de la vicepresidenta es poner ese tema sobre la mesa. Esperemos mm. que una vez más, como tantas veces en la historia, el peronismo dé las respuestas que tiene que dar. Claudia Bernaza, diputada nacional, referente del Movimiento Chicos del Pueblo, que se reúne el próximo domingo en La Plata y tiene previstas varias reuniones más también en San Martín, en Santa Fe, y sobre todo esta necesidad de la que hablamos, no que la voz de los pibes y pibas sea parte de, de la agenda y que desde estos espacios también salgan las necesidades que exigen la agenda de la primera línea de la política en nuestro país. Muchísimas gracias por este rato y nos encontramos, nos vemos el 26, allí en el hogar de, del padre Cajade y en todos los espacios y lugares desde los cuales dar estos debates que haga falta. Gracias, gracias Pablo. Los jóvenes y las jóvenes de esos encuentros tienen mucho que decirnos, así que los esperamos. Allí gracias, estaremos Fabio. escuchando y participando. Hasta gracias. luego, gracias. Muy bien, qué interesante lo de Claudia, mucho. Pero bueno, el tiempo es tirano, Pablo. Salían, salían, salían las ventanas para, para todos lados, para un montón de lugares. Eh, pero bueno, tendremos más programas para seguir charlando y sobre todo esto, ¿no? Para que Estábamos eh, hablando de una compañera que es diputada nacional, que uh -huh. está en, en los lugares donde se definen estas cosas, y vamos a intentar seguir haciendo eso, porque en esos lugares. Si, si, eres, si desde esos lugares se expresan las necesidades reales de la gente, bueno, no tendría que haber más lugar para sorpresas, ni para rumbos equivocados, ni para políticas que se vayan lejos de la cotidianidad de la gente. Pero si fueron necesarios un par de cimbronazos para enderezarlo y realmente se endereza, habrá valido la pena. La la forma de que suceda es que las discusiones y debates que van a estar sobre la mesa, por ejemplo, el domingo 26, entre muchos más, eh, aparezcan en la primera línea de la agenda del Gobierno eh, Nacional, votado justamente por quienes plantean estos debates y demandas. La música y el conversatorio a la vuelta.